que tiene 5, doble clic. Sí, ahí, Dale, ahí. Hay tiempo, tiempo, abajo. Así es, así Así una más. Ahí. Vamos. Vale. ¿Estamos listos ya? Listos. Amigo y amiga radioviviente en la Amazonía ecuatoriana, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer, un privilegio durante esta oportunidad de encontrarnos en una eh, entrevista, una transmisión directa desde la ciudad de Cuyo. Nos encontramos con los candidatos de la Revolución Ciudadana, lista 5. Denise Coca, Pablo Arias y Jennifer Franco, con quien vamos a llegar desde la ciudad de Cuyo. También se encuentra con nosotros vía internet y vía Zoom el economista Rafael Correa Delgado a quien pues le damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañana. El economista, la mañana agradable en la Amazonía ecuatoriana, esperamos que el cielo también se encuentre de la misma forma donde usted se encuentra. Para nosotros es un verdadero placer, un gusto volver a dialogar, volver a entrevistarle y por supuesto tener la posibilidad un poco de ir desarrollando algunos temas que son de interés para los amigos amazónicos. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad eh, de dirigirme a Pastaza, a la Amazonía, a la patria entera, Juan Pablo, qué gusto verlo, y eh, también de ver a mis compañeros, ¿no? Yo me encuentro en estos momentos en México, vine acá para coordinar tiempos con la campaña, porque ustedes saben, Bélica, son 6, 7 horas de diferencia, 7 horas de diferencia con Ecuador, Entonces, por ejemplo, un cierre de campaña de 6 de... De cinco de la tarde, en Ecuador sería medianoche, es difícil hacer y intervenir en aquello. Y son las consecuencias, pues, de la proscripción política, la persecución que hemos recibido estos años. Pero bueno, resistiremos y venceremos, aunque el daño ha sido enorme. Han destruido el país, además han hecho mucho daño, dolor humano, costo, gente inocente, presa, pero la historia sabrá poner las cosas en su lugar. Qué gusto ver, qué gusto ver a nuestra compañera Eris Poca, candidata a la prefectura de Pastaza, una de las compañeras que del inicio ha estado con la Revolución Ciudadana en las maduras y en las muy duras como de estos últimos años a Pablo Arias, nuestro candidato alcalde de Pastaza, y a Jennifer Franco, nuestra candidata alcaldesa de Mera, una joven muy representativa de la Amazonía porque demuestra la capacidad de la mujer y de la juventud amazónicas un inmenso abrazo a todas y a todos, los presentes en el ser y por supuesto, a través de la radio un inmenso abrazo a toda la audiencia que nos sigue por supuesto, nosotros queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación que se encuentran enlazados a esta transmisión. Medios de comunicación tanto de carácter pues en Radio FM como Radio Interociálica, Radio Puyo y por supuesto a Radio Fuego en la provincia del Napo de Hermana Ciudad de Tena que está llegando con sus zonas izquierdas hacia los cantones de Santa Clara y Arapuno también de la provincia de Pastas en la zona baja. Y por supuesto agradecer a los diferentes medios de comunicación a través de la internet, Masería Informa, selva Radio ETSA y por supuesto... ...a través de informes de masoría que están con nosotros, sí. Yucaso también está con nosotros... ...y por supuesto eh, Guía Puyo Online, Canela TV Online, gracias a estos medios de comunicación... ...que están siempre con nosotros pues dialogando. Bueno, eh, vamos a iniciar en este, en este espacio precisamente conociendo y saludando a los candidatos. Candidato a la prefectura del de por la Revolución Ciudadana, la ingeniera Denise Coca. Denise, de, de, ¿qué tal? Buenos días, un placer enorme. Buenos días con todos y con todas aquí. Eh, Juan Pablo, qué gusto, y compañeros candidatos. Hola, presidente, qué gusto verlo. Hola, y qué mejor que usted se dirija hacia mi provincia, que está ansioso de escucharle porque siempre dicen, queremos que regrese nuestro compañero Rafael. Buenos días, Rafael. Buenos días, Denise. Nos encontramos con el género Pablo Arias, candidato a la alcaldía de Cantopastaza. Pablo, ¿qué tal? Qué gusto, enorme. Buenos días. Buenos días, eh, eh, estimado Rafael Correa, nuestro presidente eterno de aquí de los ecuatorianos. Eh, qué gusto, qué honor eh, eh, tener esta conversación directa con usted. Realmente me llena de mucha emotividad. Entonces, nosotros estamos hablando desde la provincia más grande del Ecuador. Tiene 29 mil kilómetros cuadrados, donde aloja parte de la provincia, el 40% del Yasuní, una de las siete nacionalidades y sobre todo somos la segunda ciudad en el, en el mundo que tenemos nosotros la más alta pluviosidad, es decir, aquí hay invierno y diluvio francamente en el Puy. Entonces, un saludo desde aquí de la Amazonía, qué gusto, eh, mi estimado Rafael. Jennifer Franco también con nosotros, candidata alcaldesa del Cantomera, la psicóloga Jennifer Franco pues, está con nosotros. Por sí, Buenos días, economista Rafael Correa, reciba un saludo afectuoso y fraterno de, de, desde la cabecera Cantonal Mera, que es un cantón biodiverso con unas cuencas hídricas pues muy cristalinas donde nosotros tenemos tanta biodiversidad. Qué gusto, qué placer poder saludarle por este medio y poder tener un diálogo con usted. Hemos hecho el puerta a puerta y la gente siempre dice... Con Correa estábamos mejor, entonces pues reciba un saludo de esta joven que ha seguido sus, su historia, que ha seguido pues todo lo que usted ha hecho, estimado Rafael. Así que me siento muy privilegiada de esta mañana compartir por este medio un diálogo con usted. Gracias, Enrique, qué gusto verla nuevamente. Un inmenso abrazo a usted, al Cantón Mera, a Pastaza, a toda la Amazonía. Economista, un poco complejo el tema de la actual coyuntura política y en, de manera particular en el tema de la coyuntura electoral, donde estamos asistiendo a unas elecciones donde se estarán eligiendo autoridades de carácter seccional. Existen algunas consultas populares, tanto para cantonizaciones, pero también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un plebiscito que ha sido convocado por el presidente Guillermo Lazo. Eh, y en alguna forma no ha, no, no ha existido la socialización adecuada como para que el ciudadano asista a las urnas, informado de manera adecuada y conozca por qué va a votar es decir, economista ¿cómo le observa usted haber pasado de un de un CDE que tenía hasta una calificación una certificación ISO a un CNE que lamentablemente eh, actualmente no está cumpliendo o por lo menos ha dejado muchas inquietudes por resolver en los ciudadanos mire eh, las elecciones de siglo I probablemente son las más complicadas de la historia y algunos creen que mientras más elecciones haya, mejor. No, se puede manipular con las elecciones, confundir con las elecciones. Es como en el derecho, ¿no? El derecho es bueno, pero el abuso del derecho. se puede meter 10.000 juicios, y en el caso, por si acaso, de la persecución contra nosotros, también la destrucción del derecho. Pero el abuso del derecho es malo, y incluso eh, sancionado. Aquí hay un abuso, una manipulación eh, hacia el ciudadano. El día 5 de febrero tenemos tres elecciones. Vamos a tener ocho papeletas. ¿Qué se imagina después la tercera cuarta papeleta y la gente no piensa nada? O sea, ¿cómo se va a votar? Incluso han declarado a suelto al día siguiente. Nunca se ha hecho eso, ni siquiera en elecciones presidenciales. Y es muy sospechoso, porque si por la cantidad de papeletas, la necesidad de contar los votos, eh, en, en los delegados a mesa se van a quedar hasta alta hora de la noche, si el recinto electoral es una escuela y al día siguiente va a tener clases, bueno, suspendan las clases en esas escuelas, Den permiso obligatorio en el sector público y privado a esas personas que participan, pero no demasiado a 18 millones de ecuatorianos. Es muy raro. Además, mucha gente, sobre todo en las zonas urbanas como Quito o Guayaquil, van a aprovechar el puente vacacional para salir de la ciudad y no ir a votar. Entonces, todo esto es muy sospechoso. El día 5 de febrero, escúchenme, compañeros de pastas en la Amazonía, hay tres elecciones. Elecciones seccionales, y en las elecciones seccionales hay. Cuatro o cinco papeletas. Hay papeletas papeleta para prefectura, papeletas para alcaldía, papeletas para concejalías y papeletas para juntas parroquianas. Cuatro. En las elecciones, para consulta hay una. Y en las elecciones, para consejeros de participación ciudadana, hay tres. Papeletas para hombres, mujeres y nacionalidades. Ocho papeletas. Hay que guardar la calma, hay que ir muy preparado a votar y no perderse. Gracias a Dios, los que nos apoyan es muy fácil. En las la papeletas para... Eh, autoridades seccionales, prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, todo, todito cinco. La revolución ciudadana es ahora cinco. Ustedes saben que han detado mejor. Nos han engañado seis años. Ya creo que a nadie le queda duda que los corruptos son ellos. A mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico porque no tienen ninguna prueba contra mí. En un caso llamado soborno donde no ha existido soborno, se basaron en un cuaderno de loquítico forado, evidentemente, horas antes de mi inscripción como candidato. Con eso me impidieron regresar a mi patria e hicieron presidente Guillermo Lazo. Ya es momento de revancha popular pacífica, democrática, pero revancha a través del voto y eso se logra votando todo lista 5. Recuerden que los únicos que le hicimos oposición al traidor de Moreno y a Lazo desde el inicio es la revolución ciudadana, somos ahora lista 5. Entonces en los accionales no hay dónde perderse todo todito 5 en la consulta mañosa, que también dicen, es eh, bueno consultar al pueblo. ¿Por qué no nos consultó si quería que queríamos que continúe como presidente de la República? Hablaremos de eso más adelante, fue una vulgar manipulación. Es una consulta para distraer, no resuelve absolutamente nada. Ya tenemos experiencia de la consulta mañosa del 2018. Ahí se le dice ocho veces no, sencillamente ocho veces no a un gobierno como Lazo. Y en la consulta, en la elección de consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana, nadie se va a acordar todos los números, todos los nombres. Hay un grupo que se unió de patriotas, la mayoría jóvenes, altamente preparados, para recuperar ese Consejo de Participación, que fue el que hundió la patria, el Consejo Transitorio con Trujillo del 2018. Un buen consejo es el inicio de recuperación de la patria. ¿Cómo distinguir esos patriotas que van en equipo al Consejo de Participación por este color en la papeleta, la Liga Azul? ¿no? Entonces hay que votar por la Liga Azul. Esa es la mejor guía que les puedo dar porque el 5 de febrero son elecciones complicadísimas, ocho papeletas. En las papeletas para autoridades seccionales, cinco, toditos cinco. En las papeletas para consulta popular, ocho veces no a un gobierno como Lazo. Y en las papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, la Liga Azul, los. Eh, Candidatos que tienen este color de vestimenta. Permítame, eh, economista, ir abordando algunos temas y eh, también participando en la entrevista a, nuestros, a los candidatos que se encuentran aquí en nuestros estudios. Eh, Denis, un problema grave que ha atravesado el Ecuador ha sido precisamente, lamentablemente, el tema de la falta de empleo, la falta de trabajo, eh, ciudadanos que no tienen a veces ni para comer, problemas de desnutrición en, en la provincia de Pastaza bastante graves. Eh, como candidata a la prefectura, ¿cuáles son? las propuestas que ustedes mantienen en para mente para solucionar estos problemas que son latentes en la ciudad. Bien, hey, gracias Juan Pablo. Nosotros vemos acá que el origen de toda esta inseguridad es, como tú decías, la falta de empleo. Y es por eso que nuestro plan está enfocado en la productividad. Y nuestro plan se denomina Pastaza Productivo y Participativo. Y tenemos nosotros, a más de todos los ejes que dicen ya dentro de nuestras competencias en el cotad en la Constitución, nosotros tenemos dos ejes transversales que van en todo nuestro plan, que es el eje de visión de género y visión de interculturalidad. ¿Por qué te digo esto, visión de género? Aquí en el Puyo, siete de cada diez mujeres sufren de violencia. Por eso es que nosotros hemos hecho nuestra campaña Cero Licor, y estamos en buenos, buenos augurios aquí con las mujeres, porque eso es lo que ellas dicen. Y nosotros en nuestra producción vamos a tomar el toro por los cuernos, porque vamos a hacer como aprendimos a trabajar con la experiencia que tenemos de la revolución ciudadana, hacer los trabajos integrales. No vamos a hacer lo que han hecho aquí, dar subsidio tras, tras subsidio. Cada tres meses regalan alevines, puerquitos y todo ello. Entonces, eso sí, solamente ha servido para consumo familiar. Nosotros vamos a dar acá un acompañamiento desde el inicio de la producción hasta toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la comercialización. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Tecnificando para que la demanda sea, la oferta sea lo suficiente para tanto nacional como internacional. Nosotros vamos a sectorizar aquí nuestra producción, porque vemos lamentablemente que hacen eh, obras, elefantes, blancos, no como lo que lo, lo hicieron aquí en la parroquia Teniente Hugo Ortiz. Eh, eh, hicieron una panelera con la última tecnología. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ya no hay el producto y no funciona. Entonces nosotros vamos a hacer... Como decía Juan Pablo, como estamos acostumbrados a trabajar con la revolución ciudadana, con esa experiencia, trabajos integrales, por eso es que te decía que vamos a sectorizar la producción, dándoles este acompañamiento y siguiéndoles acá para que nuestros productores claro. tengan las buenas prácticas agrícolas y podamos así llegar a la comercialización, que sí, ese cerrar, es el eje. Cerrar el ciclo productivo. El ciclo Exacto. productivo. Exacto, Juan Pablo, claro. vamos a cerrar aquello, es para dar esa dinamización económica que es lo que tanta falta hace a Debe observarse y, y revisarse aquello precisamente porque a veces se les dan alevines y no se mantiene el tema de la climatización o el conocimiento, y a veces los alevines se mueren hasta por choque térmico cuando les mandan solamente por un... ¿Así? De, de manera clientera. Bueno, vamos a avanzar en este diálogo. Estamos con Pablo Arias. Es Pablo, En Pastaza nunca antes se había vivido casos de sicariato. Eh, lamentablemente hay casos de sicariato en la provincia de Pastaza, que era una isla de paz. Tenemos personas eh, detenidas, cantidades enormes de, de droga que está circulando por nuestra provincia. Todo proceso es un proceso de desinstitucionalización de la droga. Le toca asumir a, a los alcaldes, a las autoridades, el toro por los cuernos y usted como candidato de la Revolución Ciudadana, ¿qué propone en materia de seguridad? Muchas gracias, Juan Pablo y estimados conciudadanos del Cantón Pastaza. Bueno, repito mi nombre, soy Pablo Arias. Eh, nunca he estado en política, pero eh, eh, al ver que teníamos un país lleno de prosperidad, de seguridad, de salud, de infraestructura, de, de desarrollo económico, de prosperidad, hemos involucionado nosotros prácticamente con este gobierno que tenemos al momento. Bueno, y tú acabas de poner un, un, en contexto este tema muy importante. Eh, mis, mi, mi plan de gobierno va desde lo urgente hacia lo importante y no es que yo eh, como Pablo Arias que soy un genio, alguna cosa por el estilo lo dijo, esto hay que hacerlo así, punto no, nosotros hicimos una encuesta a nivel, a nivel aquí de la ciudadanía ¿qué es lo que más le preocupa? ¿qué es lo que más le quita el sueño? y, y, y sorprendentemente nos dio no nos decían que tengamos que hacer de pronto obra pública, esas cosas lo que le quita el sueño aquí a Pastaza es la inseguridad, el desempleo, la economía que estamos viviendo nosotros cada vez eh, eh, con temas eh, en, en esa situación. En ese motivo nosotros estamos enfocados muy bien, eh, muy direccionados en ese, en ese tema, nos hemos asesorado muy bien eh, y también de, dentro de los principios de la Revolución Ciudadana. Queremos devolver esos comités de seguridad ciudadana que existían anteriormente, de, devolver la sala del 911 aquí a Pastaza porque no resulta operativa, eh, cuando tenemos alguna emergencia, alguna situación complicada, nos refieren desde Ambato, que me imagino hay personas que no conocen la ciudad y está llegando aquí la emergencia al cabo de, de, de, tres, de, de 30 minutos o 40 minutos. Entonces, eso es vital. Hay que recuperar el tema de la policía municipal en ese sentido, que no de pronto por eh, molestarse, podría ser, sino que la policía municipal debería coordinar ...con la... ...con la... ...con la Policía Nacional... ...en ese sentido... ...en qué forma... ...en qué ellos en vez de estar quitando... ...de pronto los chochos, la cebolla... ...en los parques, que también necesitamos un ordenamiento... Eh, ...que ellos dales otras funciones adicionales... ...porque existe una desidia... ...por parte del gobierno... ...en el cual nosotros... ...nos pueden matar de pronto... Eh, eh, ...nos pueden acuchillar... ...en, en pocas palabras... Y el, eh, el, el 911, la policía no puede estar operativa porque le falta la, eh, le falta una batería, no existen patrulleros o alguna cosa por el estilo. Muchas gracias, Pablo Arias. Y Jennifer, bueno, en la parte también económica, el cantón Mera ha sido un cantón eminentemente turístico. Lamentablemente, eh, hemos observado que eh, esa potencialidad no ha sido bien utilizada. En el Cantón Mera, la propuesta, yo quisiera conocer en la parte social, en la parte turística, en la parte de la reactivación económica, ¿cuál es la propuesta de Jennifer eh, a, a la, eh, como candidata a la alcaldía? Cuando me preguntan por qué la revolución, siempre digo porque en la revolución el ser humano es lo primordial. Y en el plan de trabajo de Jennifer Franco, pues el actor principal es el ciudadano, estimado presidente, y es por ello que nosotros vamos enmarcado en nuestro plan en la reactivación económica. El Cantón Mera es tan... Es exquisito, tan privilegiado en tener, como yo le decía al inicio, tanta biodiversidad, pero no podemos hablar todavía de un verdadero turismo cuando el turismo es la mayor fuente en el Cantón Mera, porque nos faltan los recursos, los, los servicios básicos que son el agua. Mire, hablamos en comunidades que todavía ellos toman agua pues de la lluvia. Eh, todavía va un tanquero que a veces no va, entonces yo siempre digo, primero para hablar de turismo debemos empezar ordenando la casa. Y ordenar la casa es dotarla de lo básico. Luego de ello, pues para que el visitante se quede acá y se sienta pues bien atendido con todos los servicios básicos. E Indudablemente nuestro plan de trabajo va en la reactivación. Hemos tenido mucha gente que en el puerta a puerta nos dice, nuestros hijos salieron, nuestros hijos migraron, porque acá no hay oportunidades laborales. Entonces, una de ellas es mediante nosotros la industrialización de los productos que se dan acá en la zona, la yuca, el plátano, la papachina. Además que nuestra tierra es bendecida, y yo digo madre tierra que usted se debe acordar muy bien Madre Tierra y sus 16 comunidades es privilegiada, no solo se dan estos productos, se dan muchos más. Entonces nosotros vamos a trabajar en la industrialización, en la tecnificación, no va no hacer SNAP. Usted que está allá al otro lado del mundo, estimado Rafael sabe que un SNAP es caro, entonces daré ese plus, darle ese valor agregado, ¿para qué? Para que nuestra gente tenga ese ingreso y nosotros vamos a trabajar articuladamente con el Consejo Provincial para que de esta forma la gente lleve su... Su pan a su casa, ¿no? Lleve su ingreso económico, así como también dar esa facilidad. El que apuesta a un emprendimiento por lo regular siempre lo hace con préstamo, lo hace porque se jubiló o lo hace con un colchoncito de dinero. Entonces, de acuerdo a ello, brindar las facilidades. Además, que el turismo se mueve con el, el, emprendedor, el emprendedor privado, ¿no? Entonces, dar las facilidades. Acá. En nuestro cantón Mera se han puesto muchas trabas para los permisos inmediatamente que usted está poniendo un negocio, le cobra. Entonces, eh, siempre dar esa facilidad de pago desde los permisos de suelos, desde las patentes, para que, y sepa que el emprendedor se siente respaldado con la autoridad. Entonces, nuestro plan de trabajo va enmarcado a brindar todas esas facilidades y oportunidades, porque nuestro plan de trabajo va diseñado en generar fuentes de trabajo a través del turismo, a través de proyectos sociales, ambientales, culturales. ¿Y Correr un poco conociendo la propuesta de campaña de los candidatos de la lista 5 y eh, conociendo cómo se va a ir atacando los problemas que han generado en la desinstitucionalización del país es decir, instituciones donde no funciona la policía, no funciona eh, el Ministerio de Salud Teniendo recursos económicos, el Ministerio de Educación no ejecuta la plata, se acaba el año y apenas el 30% ejecutado, mientras las escuelas se caen a pedazos y pasan el bolsillo, o perdón, pasan el sombrero a los padres de familia para el tema del mantenimiento de las, de las instituciones educativas. Me parece una cosa increíble. Entonces, en ese sentido, economista, ¿cómo le observa usted a la patria, eh, una vez que ya han transcurrido ya prácticamente dos gobiernos, el gobierno del presidente Lenín Moreno y el gobierno del presidente Lazo, y donde los ciudadanos prácticamente están evidenciando las diferencias entre el gobierno de la denominada Revolución Ciudadana y los gobiernos obviamente que acontecieron más adelante. Creo que el cambio es demasiado drástico, pero yo me voy a referir a aquello. Primero que se hace una reflexión. Un estadista debe tener visión de largo plazo. ¿no? Aquí tenemos candidatos a autoridades seccionales y qué bueno, qué bueno que tengan planes para su cantón, para su provincia. Yo le puedo decir que eh, Pastas es una joya, nuestra Amazonía es una joya, y ahí está el futuro, no de Pastas, no de la Amazonía, no de, de la humanidad, escúchenme, de la humanidad. La selva amazónica es como una biblioteca donde hay tres millones de libros y hemos leído 300, ¿no? Faltan leer eh, millones de libros más, 10.000 veces más, ¿no? Y está todo aquello, ese conocimiento todavía por ser descubierto. Por eso creamos. La Universidad Iquian, dedicada a la investigación de la ciencia de la vida, una reserva ecológica, para aprovechar ese conocimiento. Este es el futuro. El futuro está en el agua. En este momento el agua es muy barata, porque es abundante. Cuando empiece a escasear, como ya está escaseando, va a ser el recurso más precioso. Porque usted puede vivir sin petróleo. Por último, no tenemos aviones, no tenemos carros, pero sobrevivimos. Sin agua no vamos a sobrevivir. ¿no? Entonces, y, y, y pastaza es de las. Los territorios con mayor cantidad de agua dulce por kilómetro cuadrado del planeta. Debemos cuidarla como una joya, esa selva amazónica, esas fuentes de agua y crear leyes, institucionalidad para protegernos. ¿Cuál es la, cuál es la forma de protegerlos? Así actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente y esa actividad económica, por ejemplo, es el turismo. Turismo responsable, turismo sustentable. ¿Cuál es el problema? Con los niveles de inseguridad que tenemos, ¿Usted, ¿quién, ¿quién cree el extranjero que va a venir a visitar Ecuador? Ahí me refiero a su pregunta. O sea, el cambio es demasiado drástico. Nos hubieran engañando cinco o seis años. Que corre es bruto, que tantas obras hizo porque, porque tenía altos precios del petróleo, pero que todo está mal construido, que va a explotar la refinería de Esmeralda, que Coca-Cola sin Sinclair se va a hundir, se va, se va a destrozar, y dejamos al país sobreendeudado. Ya se han derrumbado todas esas mentiras. Que hubo sobreprecio por todos lados, no hay un juicio sobreprecio. Y además sobreprecio al de contrato que si una carretera costaba 100, acababa, se presupuestaba en 100, acababa contando 120 porque se descubrió una falla geológica. Corrupción sobre precios, eso no es sobre precio, eso es sobre costo, pero eso le hicieron creer a la gente para dañarle el corazón y algunos, con algunos lo lograron. ¿no? Entonces que todo fue mal construido y ahora han tenido más altos precios del petróleo. ¿Dónde están las obras? Tienen remesas de migrantes récord, no han puesto un poste delumbrado público. Ah, y corruptos, ¿Ah, eso no lo vamos a permitir jamás. ...revisen la estadística... ...dato mata relato... ...de acuerdo con Transparencia Internacional... ...no solo ...que lideramos la lucha anticorrupción... somos el país... ...que más mejoró... ...en el ranking de... ...transparencia internacional en cuanto a corrupción... ...en toda América Latina... ...pero revisen jóvenes... datos, no relato... ...ahora sí vivimos corrupción cotidiana escandalosa... ...evidente, tolerada... ...van hasta el registro civil y no pueden sacar... Públicos, la venta de puestos públicos, el reparto de las empresas públicas, el saqueo de los hospitales, y tantas y tantas cosas más. Pero volvamos al principio. Sí. Sin seguridad, lamentablemente tengo que malas esta mala noticia, no va a haber turismo ni va a haber recuperación económica. ¿Quién va a venir a invertir a un país que dejamos como el segundo más seguro de América Latina? Hoy, de acuerdo a algunas publicaciones, somos el primero más inseguro. ...más violento América Latina... ...esta es la destrucción que han hecho con la patria... ...bueno, que nos persigan... ...y es suficientemente criminal... ...pero por lo menos hagan algo nuevo, mejor... ...no hicieron nada, Taza... ...Amazonía, Ecuador entero... ...dejamos al país como el segundo más seguro... ...yo dejé al país con 960 asesinatos... ...por año... ...el año 2022 hemos acabado con más de 4.000 asesinatos por año. Eso significa, ¿no?, más de... La mala noticia es que esto no se está controlando. Está empeorando. Este mes de enero ha sido el más sangriento de la historia. Más sangriento que enero del 2022. O sea, estamos empeorando, no estamos mejorando. Porque no hay reacción del gobierno, no les interesa. Y ahí están los, los patrulleros votados, y ahí están los OPC votados, y ahí está todo abandonado. La policía ha vuelto a ser mendiga. Y ahí sí... ...con responsabilidad de autoridades excepcionales... ...porque ¿quién reclama por eso? A mí me reclaman por todo... ...¿quién reclama por esa destrucción... ...por haber puesto en peligro a nuestra familia? Y nos hablan de libertad... ...¿qué libertad vamos a tener si no podemos salir a la calle tranquilo? Entonces ese es el cambio... ...yo veo el país con 5.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes... ...el 2022, vemos cifras... ...acabamos con 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes... ...entonces es una destrucción total... ...esto es una dimensión, la seguridad que es fundamental... ...el bien fundamental de una sociedad, es la seguridad... Yo vivo en un país desarrollado en Bélgica, Europa. Créame que la diferencia en el nivel de vida no es por la, los bienes materiales. ¿no? Eso puede, se puede tener, no se puede tener. Es porque tú tienes la seguridad. Si tu hija llegó a las 11 de la noche a la estación de tren y tiene que caminar media hora hasta, su, hasta tu casa, va a llegar sana y salva. El verdadero bienestar es sentir esa seguridad. Esa seguridad la hemos perdido. Y sin seguridad, además del malestar, no hay turismo, ni reactivación económica, ni inversión. No se engaña. Tenemos que luchar de los gobiernos seccionales para recuperar esa, esa seguridad. Pero vista, no? se ha destruido todo, escuelas, carreteros, no hay inversión pública, se abandonó la, la salud pública, los hospitales quedaron en Cascarón, no hay personal médico, los equipos no funcionan, no hay paracetamol, para remediar eso. No nos engañemos, el prim primer paso, si sí, son las elecciones seccionales, el no en la consulta, el... el consejo de participación. Pero no nos engañemos, hay que recuperar el gobierno. ...porque la diferencia es el gobierno... ¿Cómo no fue... ...de bien... ...diez años de la Revolución Ciudadana... ...un gobierno para el bien común... ...un gobierno de gente honesta, capaz... ¿Cómo no ha ido de mal estos seis años... derechos, todo eso... ...entonces el primer paso son estas elecciones... Del 5 de febrero. ...pero habrá que recuperar el gobierno... ...máximo en 2025... ...y ojalá antes... ...logremos anticipar elecciones... Porque a este paso que vamos, en el 2025 no vamos a tener ya patria, compañero. Economista, eh, yo quería consultarle sobre... Eh, eh, bueno, el presidente, Guillermo, eh, el presidente Guillermo Lazo ha dicho que la consulta eh, eliminando las, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trasladándose las hacia la asamblea daría mejores resultados. Pero eso significaría trasladársela a la misma asamblea que el propio presidente Guillermo Lazo ha calificado de asambleístas, ladrones, corruptos, delincuentes, porque le han pedido hospitales, le pidieron eléctricas, le pidieron dinero en efectivo. Curiosamente, los asambleístas que han hecho aquello han sido asambleístas que votan con, con las leyes del gobierno, pero más allá. Salvador Kipa evidenció que se ha sabido eh, ofrecer contratos en la, de la circunscripción territorial especial amazónica, CTA, dejándole sin inversión a la Amazonía desde la CTA y entregándosela para hacerla un botín político. Entonces, en este sentido, eliminar la participación ciudadana de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y entregaste a la Asamblea, qué peligroso podría ser economizado? Terrible, pero primera reflexión ¿cuándo nos dio esa campaña? ¿no dijo por el contrario que en 100 minutos resolvía los problemas del país? Corrígeme si estoy mintiendo ¿no dijo que en 100 minutos iba a remediar los problemas del país? y ahora resulta una necesito una consulta que lo quieren desestabilizar todo fue mentira, vivimos un fraude democrático nos hacen creer que democracia es esperar las elecciones cada cuatro años no compañeras, compañeros entendamos lo que es democracia que ustedes los mandantes, los que mandan entregan en las urnas un mandato, una orden que es el programa de gobierno que propuso el candidato para que sea cumplido cuando ese candidato se convierta en mandante el que obedece pues ese candidato que se convirtió en mandante desobedeció totalmente ha hecho lo que le ha dado la gana mintió lo mismo que Moreno y a Moreno lo mantuvieron con uñas y dientes cuatro años, y mire cómo destruyó el país, mire las decenas de miles de muertos en la pandemia, ¿no? Ahora tenemos un nuevo fraude democrático, corrupto, envuelto en Pandora Paper, ¿no? el, el, el caso de Anubio, ahora el caso del gran padrino, ¿no? Que nos ha engañado, nos ha mentido. Este señor tiene que irse a la casa, ¿no? Lo más rápidamente posible. Y para distraernos de su fracaso, nos pone una consulta, una consulta totalmente inoficiosa no va a resolver nada. Ah, no, hay las preguntas ganchos, como el 2018, ya tenemos experiencia, ¿no? Pregunta de si usted quiere a su mamá, si quiere ser feliz, pero en el 2018 las preguntas centrales eran las dos para inhabilitarme como candidato a la presidencia y de esa forma tener impunidad para hacer lo que le dé la gana, porque si sabían que yo podía ser candidato nuevamente, no se hubiesen atrevido a hacer la décima parte de lo que han hecho, porque sabían que yo llegaba, no tendrían dónde esconderse. Pero la pregunta tres era crucial. Se tomaba el consejo de participación ¿No? Con consejeros puertos opuestos a dedo, destituían a la autoridad de control, reemplazaban a dedo con concursos mañosos como la fiscalía que la nombraron con la, el, el peor examen para, para garantizarse ellos impunidad, para perseguir el correísmo y para controlar al Estado. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Con esa experiencia vamos a caer en la misma trampa. Lo mismo están haciendo ahora. La primera pregunta es, ¿extraditar delincuentes? Y todo me lo contento qué bueno. ¿Y creen que Estados Unidos va a hacer cargo de todos nuestros delincuentes, del sicario, del femicida, del violador, del microtraficante? No, así no funciona la extradición. Primero, debe haber un tratado bilateral. Debe pedir al delincuente Estados Unidos, en mi ejemplo, y sobre todo Estados Unidos, aunque no exclusivamente Estados Unidos, pero para eso debió haber cometido un delito de Estados Unidos. Claro. Si no, no lo va a pedir. Pero sobre todo la reflexión. Con las mismas leyes yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Con las mismas leyes, Moreno y Lazo lo han convertido en el más inseguro de América Latina. ¿Cuál es la conclusión? Que el problema son las leyes. La conclusión obvia es que el problema es el gobierno. No nos debemos engañar. Y esa es la pregunta al gancho, porque la pregunta central en esta consulta de es las 5, como usted lo ha dicho, Juan Pablo, donde le quitan la competencia al Consejo de Participación Ciudadana de elegir autoridades de control por concurso de merecimiento y lo mandan a la Asamblea, como antes. Es decir, los controlados Van a elegir a sus controladores. ¿Sabes lo que va a hacer eso? ¿Sabes cómo va a llegar el condicionado al fiscal, el controlador, el como era? Pues la memoria es frágil. ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la pregunta central. Pero además, eso no se va a poder hacer enseguida. Viste los anexos que el, el Ejecutivo preparará una ley, tiene seis meses, la enviará a la Asamblea, que tiene otros seis meses, más tres meses de prórroga. Va a llegar el final del periodo de lazo con las mismas autoridades de control encargadas que tenemos ahora, que son cómplices de lazo. Pero lo que está haciendo Lazo con esta consulta, gastando 20, 30 millones, es garantizándose impunidad y el control del Estado. Ya no podemos caer esa trampa, sin mencionar que el daño a las provincias amazónicas es gravísimo. A todas las provincias amazónicas las deja solo con un legislador. En lugar de aumentar la representatividad de la Amazonía, de donde se sale la riqueza nacional, el petróleo, que nos ha mantenido los últimos 50 años, le quita representatividad. Si hay una región que con indignación Debe votar no, rechazar al gobierno de Lazo, decirle ocho veces no, esa región es la región amazónica. Usted parafraseaba, eh, presidente eh, Correa, permanentemente, que nos dominarán, decía, no por la fuerza, sino por el desconocimiento. En este sentido, eh, eh, el tema de la clase política que mantiene el Ecuador. Yo, yo observaba con, con mucho favor una, la discusión de un audio donde en pleno octubre de 2019... En aquel entonces consejero presidencial Santiago Cuesta y el entonces alcalde de Quito, eh, el señor Yunda, se le repartían las frecuencias y se hablaba incluso de cualquier cosita que esté por ahí ilegal, que la tenga sin moral, antiético, se viene el concurso de frecuencias y ahí se puede arreglar. ¿Qué pasa con la clase política de, esa, de, de, de ese tipo eh, economista? Porque a, a mí me deja espantado. Y si los ciudadanos no logran observar, no pueden visibilizar... Eh, ¿Por quién se si llega a votar en las urnas? Pues puede ocurrir cualquier cosa. Mire, primero una precisión. ¿no? Esa frase no nos dominará por la fuerza, sino por la ignorancia del gran Simón Bolívar también. Yo cito a Bolívar ahí. Sí. Segundo, sí, nadie tiene el, la, la palabra corrupto marcada en la frente, oportunista, sí. eh, etc. ¿no? Sin embargo, por sus obras los conoceré, por el testimonio los conoceré. ¿Quién puede pensar que un banquero se va a preocupar de los pobres? Y se va a preocupar de pastas? que lo pongo en pantalla y se pierde, porque van a pasar vacaciones en Miami, en Positano, Italia, sacan su plata del país y dicen que quieren, quieren al país, y después quieren ser presidente de ese país, por último saquen su plata, no quieren ser presidente, no quieren ser dirigentes, no, quieren ser presidente con todos sus millones, con la prensa corrupta lo logra. ¿cómo va a decir traigan la plata invertir en Ecuador si él mismo saca su plata del país? ¿Cómo se supera una inconsistencia tan grave? No? Entonces, Por sus obras, los conoceré, por su testimonio. ¿Usted cree que si fuéramos corruptos ya no nos hubieran descubierto una cuenta secreta, algo, mala vida? Se tuvieron que inventar influjos psíquico. Los pocos que conocen cómo viven Bélgica saben cómo viven. Casa Arrendada, como una familia de clase media, con mucha sencillez. Porque en verdad nunca nos ha gustado, eh, no tenemos los recursos y nunca nos ha gustado la opulencia, los clubes de lujo club, y tanta tontería que le encanta la oligarquía ecuatoriana de la, a la cual nunca he pertenecido, gracias a Dios, y no perteneceré. ¿no? Nosotros estamos por la grande mayoría. Entonces, claro... Bueno, Jorge Yunda se refiere al alcalde de Quito, aparece como un tipo eh, del pueblo que le encanta Coabul y que cuesta chiste. Pero ahí vemos quién es quién es quién. Ahí están esos audios donde se están repartiendo la frecuencia, donde dicen, riéndose. Y va a ser el concurso de frecuencia. Y tú sabes cómo es. O sea, uh -huh. va a ser el concurso de frecuencia para engañar a los tontos a nuestro pueblo. Pero tú sabes que el reparto de frecuencia. Y si tienes alguna ilegalidad, nos avisa para arreglártela con el concurso. Eso están diciendo. Uh -huh. Y ese tipo, hay gente que vota en Quito por, por Oreyunda. Entonces, a esa clase de políticos hay que sancionarlo contundentemente en las urnas. Seis años de persecución. ¿Dónde está el dinero mal habido Jorge Lá? De Alexis Mera, que acaba de salir libre. O sea, fue gente perseguida por ser correísta y, en este caso, para proscribir al movimiento político más importante de la historia del país. Y en este caso, en mi caso personal, para impedir mi regreso al país, porque si sabían que yo regresaba al país, Moreno no duraba cuatro años y Lazo jamás hubiese sido presidente. Presidente, las reservas internacionales gozan de buena salud. En eh, Pastaza eh. tenemos... Niños con, con, con, con desnutrición crónica aquí en la Amazonía ecuatoriana, es decir, los pueblos y nacionalidades, pueblos ancestrales, están sufriendo la peor de las miserias. En ese sentido, también me gustaría compartir este diálogo con Denise, porque Denise, tú has recorrido eh, al interior y, y hemos conocido, desde de lo que nos has comentado, eh, cómo, cómo los, se ven cuadros realmente dramáticos, tristes, respecto a, a la pobreza en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastas. Si quieren después hablamos de la reserva, ¿eh? porque soy economista. ¿Me preguntan a mí o le preguntan sí, a la Claro, presidente. ¿Sí? O habla. Sí. Miren, a es, es que algunas veces no relacionamos cosas con efecto. Claro. Lamentablemente, les voy a decir algo muy duro, por eso votamos. Votamos por gente que no cree en el Estado, que busca captar el Estado para destruirlo, privatizar hasta el alma y privilegiar sus negocios. Todos ustedes han hablado de lo destruida que está la economía pastasia del país. No hay empleo, la gente mira, etcétera. Pero el 2022 rompimos récord en homicidios, en asesinatos y también rompimos récord en utilidades bancarias. ¿Cómo se puede entender eso? Si la banca debe seguir a la economía real. Depende de la economía real. Porque tenemos un banquero que ha hecho todo para beneficiar a su grupo. Su banco está rompiendo récord en, eh, histórico en utilidades. O sea, ya han perdido la sangre en la cara o nunca la tuvieron. Ya no hay decencia. Se imagina un presidente que tiene quebrado el país pero su banco rompe el récord en utilidades, pero lamentablemente por eso se votó, por el neoliberalismo, gente que no cree en acción colectiva no cree en el Estado, no cree en la justicia creen en el sálvese quien pueda, competencia ¿qué competencia le puede dar la hija de una indígena de pastaza que va a una escuela unidocente y va, ni siquiera va a acabar la primaria la educación básica, a la hija de una familia de la oligarquía, la peluconería Quito, en un colegio de 1500 dólares eh, mensuales, con tres idiomas con pasantías en Estados Unidos cada año y en buena hora, por esa hija de la familia oligárquica pelucona de Quito. Pero no me hablen de competencia hasta que no haga un, haya un mínimo de justicia. Pero por eso se votó. Y ahora, con los más altos precios del petróleo de historia, con remesas récord de migrantes, sacan la plata del país. Plata pública. Porque no dicen, no, esas reservas son reservas de los bancos. No, es una parte reserva de los bancos. 20%, 25%. La inmensa mayoría del dinero es dinero público y de deuda externa por la que estamos pagando intereses pero para qué lo sacan y lo tienen en Suiza como garantía del pago de la deuda externa y sobre todo de los bonos de deuda externa ¿y quiénes son los que tienen los bonos de la deuda externa? los mismos banqueros Entonces, todos lo hacen en función de sus intereses y mientras tenemos 10 mil millones de dólares en Suiza como ustedes han dicho aquí los niños se nos mueren de diarrea no hay paracetamol en los hospitales no se reparan las escuelas se nos caen en pedazos las, los carreteros entonces, estamos sufriendo las consecuencias del modelo neoliberal que ganó en las urnas con engaño. La gente no conocía lo que era el modelo neoliberal, que es un modelo más, más corrupción. ¿no? El modelo neoliberal, este quien pueda, competencia, libertad como no intervención, cuando la libertad es la no dominación. Súmele la corrupción de estos grupos que llegaron al poder para beneficiar su bolsillo y tenemos como resultado lo que estamos viviendo. 10 mil millones en Suiza... Bueno, ni siquiera hay paracetamol en nuestros hospitales. En la provincia de Pastaza, eh, el economista quisiera también hacerle una consulta. Había una complejidad respecto a la participación de la Revolución Ciudadana. Es decir, hay un determinado resentimiento de parte de algunos sectores de la sociedad diciendo que en el gobierno del presidente Correa no se hizo obra como se hizo, por ejemplo, en las hermanas provincias de la Amazonía en materia de inversión. No obstante, sin embargo, existen obras como, por ejemplo, la construcción del Hospital Puyo que fue un, un elemento bastante, eh, digamos así, salva, que salvaba las vidas de las personas en plena pandemia. Nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia. Pero si nos quedábamos con el anterior Hospital Puyo, creo que los resultados hubieran sido muy lamentables para la provincia de Pastaza, y en este sentido han existido otro tipo de obras que, que se realizaron en la provincia de Pastaza, eh, pero que no lo realizó directamente el gobierno. Lo realizaron a través de los municipios, como el agua potable aquí, por ejemplo, para la ciudad de Puyo, o el puente sobre el río Pastaza, que, que se lo realizó con el municipio de Palora, y que ya no permite pues, que los buses se caigan en el pasado cuando tenían que pasar en Gavarra. No obstante, pues el tema de la capitalización o de la observación no se lo observa como parte de un proceso de la Revolución Ciudadana. Y muy por el contrario, actores políticos que atravesaron, que pasaron o hicieron, eh, dieron sus pedidos en la Revolución Ciudadana, hoy se encuentran como actores políticos en otras tiendas políticas y a veces inclusive diciendo que son los candidatos del, del, del, del presidente Rafael Correa. No, nuestros candidatos son la lista 5 que nadie se pierda, pero es la ingratitud, la injusticia y la deshonestidad, ¿no? que es honestidad intelectual, no decirle la verdad a la gente por ejemplo, ¿por qué pudieron hacer los municipios tantas obras? porque se triplicaron por sus ingresos, sus asignaciones del gobierno central, ¿y por qué triplicamos? pudimos triplicar las asignaciones a los municipios, a los gobiernos seccionales porque renegociamos los contratos petroleros y el alza de los precios del petróleo benefició al pueblo ecuatoriano y no a las transnacionales, y porque triplicamos la recaudación de impuestos no aumentando impuestos, sino luchando contra la evasión, a todos esos empresarios y hablan que el socialismo y que correa. Vean cuánto pagaron de impuestos en mi gobierno. Vean cuánto pagaban antes y cuánto pagan ahora. En mi gobierno pagaron mucho más. O le fue recontra bien en mi gobierno, o antes eran evasores y ahora volvieron a ser evasores. No hay más salida. ¿no? Y si le fue también a nuestro gobierno, es insensato que nos critiquen. Porque hay que apoyar apoyarlo bueno. Pero su lógica es diferente. Su lógica no es la de la rentabilidad como un empresario capitalista. Su lógica es la de la dominación controlar al gobierno y a nosotros nunca nos pudieron controlar porque siempre estuvimos en funciones bien como miren lo injusto que es la política ¿no? a nosotros nos reclaman por no haber hecho todo a gobiernos como Lazo le reclaman por no haber hecho algo Entonces, probablemente la inversión no tengo las cifras aquí en Pastaza eh, per cápita no fue lo mismo que en otra provincia pero ¿cuánto se hizo? pero como se hizo más en otra provincia hay resentimiento o sea si no hubiéramos hecho nada y solo hubiéramos hecho el hospital del Puyo en Pastaza eh, y, y no hubieran hecho nada más en además provincias amazónica nos estarían agradeciendo eh, agradeciendo a la población de Pastaza porque se hizo el hospital y se hizo más que en el resto es decir, por favor, eh, miren cómo nos, nos estamos engañando cuando lo poco parece lo mucho parece poco y ahora con lo poco que parece mucho eso es tremendamente injusto probablemente, no lo sé, no se invirtió en Pastaza lo mismo y se invirtió en Morona qué sé yo pero jamás se hizo tanto en Pastaza. Probablemente no pudimos hacer todo, pero jamás se hizo tanto. No nos engañemos, esa forma de pensar nos daña a nosotros mismos. ¿no? Objetivamente, jamás se hizo tanto en Pastaza. Pero como se hizo menos que en Morona o se hizo menos que en Zamora, entonces votemos por la oposición de la Revolución Ciudadana. Y aquí tenemos las consecuencias. Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Bueno, pues Pastaza eh, en su momento eh, a través de la Revolución Ciudadana tuvo la oportunidad de, de llegar con un asambleísta constituyente. Se trata precisamente de Luis Coca, eh, el señor Óscar Ledesma fue asambleísta también por la Revolución Ciudadana. Y habrían y habían otros actores políticos que llegaron en algún momento o de la mano o porque tenían actividad con la Revolución Ciudadana. Vamos a. otro. Opa, yo una pregunta. Sí. ¿En qué otra provincia Amazonía se ha hecho una cumbre presidencial binacional como la que hicimos con, con Hugo Chávez? En, en Pastaza. Entonces, la demás provincia también va a estar resentida porque ellos no tuvieron cumple presidencial. Y así vamos a ir de resentimiento y tomamos la peor elección. Veremos mm -hmm. eso. Somos algunas veces muy viscerales, seamos un poco más neuro, neuronales. Sí, ¿no? Entonces, nunca, objetivamente, nunca acepto tanto como lo que hicimos nosotros en Pastaza y todo el mundo sabe que antes estábamos mejor. Entonces, a no dejarse engañar y a superar esa forma de reflexionar que... Me parece, con todo cariño muy injusta, pero sobre todo muy perjudicial porque tomamos decisiones equivocadas. Sí, del jaguar latinoamericano a exportar ahora a migrantes, economistas, eh, de una economía que en alguna forma fue reconocida por parte de, de incluso de instituciones como la misma Cepal. Ahora, a, a ver cómo las familias vuelven a fragmentarse exportación de nuevamente de mano de obra migrantes y la desesperanza que existe en los ecuatorianos y en las ecuatorianas. Economista, vayamos avanzando un poco sobre el tema, de, en, en, los, en las diferentes temáticas que se van tratando durante esta mañana, me gustaría un poco conocer el tema social. Usted decía que la pobreza no puede ser parte del folclore y en la mayoría ecuatoriana los pueblos indígenas han vuelto lamentablemente pues, a ese estado de, de simplemente servir para la foto Es decir, a nuestros actores... Actores, ciudadanos, solo para la foto, y ese es el turismo que se va desarrollando eh, por parte de, de las políticas públicas. Me parece una cosa que, que debería llamar a la reflexión a los actores y actores Miren, la reflexión sobre la migración: lo único que logra exportar el neoliberalismo son seres humanos. Segunda vez que no hacen lo mismo. Los mismos que nos quebraron en el 99 y generaron la mayor ola migratoria de la historia, nos están quebrando nuevamente y generando esa misma ola migratoria. Y no crea que algunos dicen así debe ser para que se vayan los pobres, los inútiles, cambien la mentalidad, ¿no? Y luego vuelvan al país con su plata o al menos se queden allá y manden plata. Cuando los que se ven ir son... Yo creo que nadie se debe ir, pero si alguien se viera ir, ¿no? Serían los banqueros con su mentalidad de, de, codiciosa, sin, sin, sin tener la patria en el corazón, que hacen su plata aquí y la mandan afuera del país mientras los migrantes, con tanto dolor, sudor, hacen su plata en el exterior y la mandan al país y mantienen con eso el país. Los que nos rescataron de la crisis, ...de cierta una identidad fueron los migrantes... ...sin esa remesa de migrantes no, no hubiéramos sobrevivido... ...no habríamos sobrevivido... ...en todo caso, sí, la miseria no es parte del folclore. ...algunos creen que en el siglo XXI el folclore es la familia indígena... ...viviendo en casa con piso de tierra, sin agua potable... ...sin alcantarillado, sin servicios básicos... ...sin una escuela digna, sin hospitales, no, no nos confundamos... ...eso no es folclore, eso es miseria, eso es exclusión... ...es que sí, le damos todas esas cosas, pierden su identidad... Primero no es cierto, pero incluso si fuera cierto, si me pusieran a escoger entre sacar de la miseria a esa gente y que pierda su identidad, su cultura, como sacarla de la miseria, que es el peor insulto de la dignidad humana. Pero no es cierto. Se puede mantener la identidad, la, la lengua, el quichua, sus tradiciones, sus vestimentas, sin vivir en esa miseria. Algunas veces se nos quiere imponer lo que se llama un ecologismo colonial. Es decir, que no toquen la Amazonía, que la gente se muera de hambre, que los pueblos indígenas... Eh, sigan a miseria, pero que venga el turista extranjero y se pueda tomar la foto con gente semidesnuda, con niños sin, sin zapatos, en el siglo XXI, ¿no? Y que se los mueren incluso por patologías de la miseria. Eso no es folclore. Eso es explotación, eso es exclusión. Y esa explotación, esa exclusión, lo utilizan los malos políticos, sobre todo en Amazonía, y es lamentable, la política se basa en el paternalismo, en la demagogia, el populismo. En época de elecciones van a las comunidades, regalan palas, sacos de arroz, saco de azúcar, ¿no? Y la gente sin mucha información... Vota por ese tipo que me está ayudando. No, te está utilizando. En todo caso, utilícenlo ustedes. Reciban nomás la palita, el pico, reciban el, el, el arroz, el, el azúcar. Y el momento de votar, vota por los que te dieron mejores condiciones de vida. Dignidad, justicia, no caridad. Y esa es la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Bueno, vamos a continuar en este lado. Ya lo vi, le hacemos partícipe a, a, a denis Coca, candidata a la prefectura de Pastaza, venir un poco a conocer, hemos observado, hemos escuchado al economista Rafael Correa sobre, un, um, digamos, una amplia exposición respecto a los temas que involucran a la problemática nacional desde, desde la prefectura, ¿cuál es la propuesta en ese tema? La Así la es, sí. es preocupante como en los momentos que estamos viviendo, nos urge recuperar la, la patria, presidente. Sí, y nosotros aquí, en la lista 5, tenemos un modelo... ...de economía que vamos a seguir en nuestro plan, que es la, el modelo económico circular. ¿Por qué? Porque es el modelo que fomenta el desarrollo sostenible y sustentable. Economista, usted sabe más que esta economía ahorita está en auge en el mundo... ...porque cuida el medio ambiente, es el que genera fuentes de empleo. Entonces nosotros vamos en todo nuestro plan a utilizar este modelo de gestión económica... ...que es el, la economía circular. Nosotros vamos a ayudar bastante porque nosotros pasamos con Pablo, nos fuimos por toda la ribera del Bobonaza, el, el copataz el Pastaza. da una nostalgia terrible, presidente. Yo regresé con el corazón partido de ver esa miseria, de ver que ninguna autoridad se ha preocupado en estos, en estos tiempos de darles por lo menos los mínimos servicios básicos. Nosotros pasamos una semana y nos tocó bañarnos en el río Bobonaza, se puede imaginar, ¿por qué hay la desnutrición? Porque no existe nada de servicios básicos. Les dan los proyectos, pero a medias. Les dan luz a través de los paneles solares, pero no les avisan que tienen que comprar una pila. Se les acaba la pila al año y ahora ya no tienen nada. Entonces no saben hacer los, los trabajos, los proyectos, como sabíamos hacer la Revolución Ciudadana. Por eso, pastacenses les decimos todo, todo, la lista 5, identificando este color en los compañeros del Consejo de Participación Ciudadana también porque nosotros vamos a retomar esa patria eso que supimos ya, tenemos la experiencia necesaria para hacer de pastaza esa provincia productiva y participativa nosotros vamos a trabajar coordinadamente con los gobiernos cantonales, con los gobiernos seccionales vamos a mantener la vialidad a través de las asociaciones, como hacíamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, dar el mantenimiento a la vía, a través de esas aso asociaciones que pertenezcan a la economía popular y solidaria. Nosotros tenemos que ayudar en eso, motivar, para que nos fuimos a, a la encañada, abren vías, asfaltan, pero no tienen ni siquiera la señalética. Las punetas, todo están llenos de maleza. Entonces nosotros vamos a trabajar como lo solíamos hacer, dando a las comunidades a través de la economía popular y solidaria y haciéndoles que ellos también entren dentro del catálogo de proveedores para que haya esa motivación económica, esa dinamización. Nosotros vamos a hacer el trabajo como tiene que ser. Vamos a integrar todo, porque aquí todas las competencias de la, de la prefectura tienen que ser coordinadas y van en secuencia. Si nosotros no tenemos una buena vialidad, una seguridad en la vialidad, ¿cómo pretendemos el seguro, como usted, el, el turismo, un seguro para que vengan los turistas? ¿Cómo va a ser la dinamización de la economía si nosotros no les apoyamos a los productores? Nosotros vamos a seguir acá. Imagínese, presidente, que les dan los proyectos solamente acá de cosméticos, pero para uso personal, tal vez para regalarles a los vecinos. Nosotros vamos a crear los laboratorios comunitarios para que ellos puedan ahí ir con nuestros respectivos ingenieros, a hacer que los, las cremas, los shampoos tengan las cantidades necesarias y puedan tener registro sanitario. ¿Y por qué no sacar no solamente aquí a nivel nacional, sino exportar? ¿Quién no va a querer un aceite de un buragua que es bueno para las canas, presidente? Vamos a yo, yo quiero, yo eso quiero. Eso. ¿Y tienen alguno que sea bueno para evitar la gente de la también, para reproducir el cabello, presidente. Pero nosotros de aquí, ¿por qué vamos a hacer solamente los, los, los proyectos a medias? Entonces nosotros vamos a ir. Ayudarles todo para que sea con los registros sanitarios, con todos los permisos, para que podamos sacar a comercializar. Bien. Primero aquí, entonces, presidente, Fortalece, con eso bien. creo que vamos a fortalecer. Sí, sí. Con, los, con los gobiernos seccionales para que los servicios básicos, agua por lo menos. Hay un candidato que pretende dar la colación escolar comprándoles a los comuneros. ¿Cómo les va a comprar? ¿Con qué dinero? El gobierno provincial no puede eh, dar nomás sacar el dinero porque sí tienen que ser proveedores y qué pasa si nosotros le damos la colación escolar y si no tienen agua potable qué nos va a suceder con tremenda indigestión presidente entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer los trabajos los proyectos bien hechos para que sea el desarrollo de Pastaza fortalecer ha dicho la economía circular economista el tiempo prácticamente se lo tiene encima vamos a sintetizar nada más que jennifer en un minuto sobre el tema de su trabajo <coughs> Recuperar la patria desde los gobiernos seccionales, estimado economista. En el eje social nosotros tenemos la salud. Siempre lo digo que en la pandemia quedó demostrado que podemos tener todo, pero si no tenemos la salud, no lo tenemos nada. Y gracias a Dios cuando pasó de la pandemia estábamos bien equipados. Pero le contaré que ahora en el hospital Puyo, al menos las ambulancias que se contrató y que se adquirió en su tiempo, ahora las han dejado perder. ¿Cómo es posible que siendo la provincia de Pastaza una de las más grandes, ahora solo trabajemos con una y que no demos un buen servicio cuando hay tantas necesidades? Es por ello que nosotros hemos pensado en gestionar e impulsar la construcción del Hospital Sol Caca, que si bien es cierto la salud no es competencia directa del gobierno autónomo, pero sí se puede gestionar, estimado, estimado Rafael. Así que nosotros eh, pues articularemos con Solca para que este hospital haya acá y la gente no tenga que irse a otras provincias cuando a veces no se tienen ni los recursos. Uh -huh. Otra de las propuestas es el plan de lotización de vivienda, estimado Rafael, que en su tiempo dotó de 2000 y un poco más de viviendas y muchas de las veces acá con un sueldo tan precario, que no, a veces no es ni el básico, sino 200 dólares mensuales, que si ya usted compra la comida no le alcanza para cumplir su sueño de tener su casa, entonces hemos pensado nosotros en esos grupos prioritarios, porque lo que queremos es dar calidad de vida. y Calidad de vida se da desde dando dignidad, dignidad en la vivienda. La dignidad en la salud, es pues por ello hemos nosotros priorizado estos dos ámbitos. Y pues también, estimado Rafael, la salud mental. La salud mental que es muy importante y que muy pocos políticos la toman en consideración, que también a raíz de la pandemia ha quedado demostrado que se debe trabajar en la salud mental. Así como psicóloga, no puedo ser indolente a ello y trabajaremos desde el patronato, impulsando proyectos porque es importante las emociones. Bueno, y finalmente, Pablito, Pablo, Pablo Arias, candidato a la alcaldía del Cantón Pastaza. Sí, muchas gracias por la pregunta, estimado Juan Pablo. Eh, mi estimado Rafael Correa, me congratulo de seguir sus pasos en el tema de una campaña modesta y sencilla. Nosotros hemos, nos hemos caminado pues, especialmente por los barrios periféricos de la ciudad de Puyo, de las comunidades, de las comunas. Obviamente, como en un principio decía que tiene 29 mil kilómetros por la provincia de Pastaza, de la cual 19.000 mil son del Cantón Pastaza. Estamos a la par como la República del Salvador. Imagínense la cantidad de, de dispersión que tenemos nosotros aquí. Pero sin embargo, hemos visto mucho la pobreza. Cada persona que yo visito en comunidades, en comunas, me reclaman por trabajo. Estamos en el tema de una economía desmotivada, una economía que se ha terminado. Entonces, en ese sentido, estimados conciudadanos del Cantón Pastaza... El turismo es muy importantísimo, pero no es la panacea. Es muy importante, repito, pero no es la panacea. Debemos fortalecer los emprendimientos, debemos fortalecer la creación de nuevas empresas público-privadas e incluso invitar a empresas grandes multinacionales que se asienten, darle las facilidades para que Pastaza se convierta en, un en una provincia productiva. Eso es mi estimado Rafael, por el honor al tiempo, me quedo ahí porque me están haciendo señas ya. <risa> <risa> tiempo el tiempo le pido y el tiempo, tiempo me da, estimado Rafael. El tiempo nos es un poco ingrato en esta mañana, el tiempo nos ha cortado. Los temas son bastante amplios y, y son interesantes de irlos desarrollando. Se me queda en el tapete, por ejemplo, el tema de del gran cuñado, el gran cuñado. Se me queda en el tapete, por ejemplo, ¿qué pasa con la refinería? de esmeraldas que se la quieren quitar. Me, me quedan en el tapete temas como, por ejemplo, el tema de cambiar los rojos de, de que ahora se inauguran postes, que ahora se inauguran repotenciación de reclinas o de baterías sanitarias y no se han construido las obras. Se me quedan muchos temas en el tapete. Finalmente, estimado Rafael, agradecerle la gentileza de haber eh, participado en este diálogo, dejarle sus palabras finales, comprometerle para que no sea la última vez que dialogamos, sino que vayamos desarrollando más temas que sí son de mucho interés para la Amazonía ecuatoriana. Invitarle para que en una oportunidad llegue acá a la provincia de Pastaza, a pegarnos un, un malto, un bolquetero, un bolquetero. A, la, a disfrutar de la rica gastronomía que tiene. Un, caña, un juguito de caña, un jugueto de caña, sí. guayusa, uh, una guayusita mira. y un fuerte. Mire, el, el turismo no es la única actividad, pero lo bueno del turismo es que la industria es en chimenea. Puede haber turismo sustentable con mínimo impacto y obviamente la ventaja comparativa de la Amazonía es pastaza, el, la belleza que es la Amazonía. Entonces tenemos ventajas muy fuertes eh, a nivel de turismo. Sí, se nos quedan muchas cosas eh, por conversar. Yo siempre un mensaje final de esperanza. Eh, pastaza es muy susceptible a, a la corrupción. ¿Ustedes creen que si fuéramos corruptos después de seis años de persecución, discurso único, toda la prensa democrática contra nosotros, lo de hubieran descubierto algo. Yo no saqué ni la banda presidencial pues, de, del palacio, todo lo dejé para mi pueblo. Esto es sinvergüenza, lo era corrupto, ahí te, tiene el caso del gran padrino, no venga a decir corrupto a de nosotros, es como el tango, ¿no? ¿Qué falta?